Y el tercer nivel de violencia, chicos, me habla, mi entorno lejano. ¿Y quiénes son mi entorno lejano? Son los extraños, las personas que no conozco. Los gobernantes, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, o incluso yo, no se han enojado con que una persona que va en el tráfico se nos atraviesa? Motociclista, un presidente que ni siquiera conocemos y no nos conoce, pero atentamos emocional y verbalmente contra esta persona. Entonces, si ustedes observan, el nivel de violencia que experimentamos en nuestra sociedad, en nuestras ciudades, en nuestros países Es solo una muestra De todas las violencias internas Que tenemos nosotros como individuos Es decir, cuando por ejemplo salen en las noticias No es que murieron tantas personas Masacres no sé dónde, bombas no sé dónde Atentados no sé dónde Lo que me está hablando eso chicos Y aquí les propongo una, una idea revolucionaria Es que todo eso que vemos en el exterior Todo eso que vemos allá Se originó en la individualidad de todos los integrantes de una sociedad o colectivo. ¿Qué quiero decirte? Si tú eres una persona que puede ver violencia en su exterior, en las noticias, en su ciudad, en su país, significa eso que eso que me está mostrando, que en ese colectivo, en ese grupo de personas, hay violencia. Si nosotros podemos experimentar en nuestra parte externa algo que no nos gusta, significa que eso que no nos gusta está en nosotros. ¿Y dónde lo resolvemos? No en la parte externa, mi entorno de violencia lejano, ni en mi entorno de violencia cercano, que es pareja, familia, sino que tengo que irme a donde? Al yo, me tengo que ir a donde mí. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Y les voy a dar otra reflexión. Si, no es, si nosotros vemos sistemas violentos, si vemos sistemas o ciudades o países o sistemas gubernamentales que son demasiado corruptos, ¿de qué me habla eso? De que los integrantes de esa sociedad, internamente en su ser, ¿qué tienen? Violencia. Y corrupción. Entonces anoten en un papel, una nota en un papel y escriban. Y si pueden, compártanme por aquí en el chat qué es lo que más les perturba de una persona, qué es lo que más les molesta, como dirían mis amigos de México, les encabrona, los enoja. Los, los saca de sus casillas entonces lo que yo les quiero compartir que para poder cambiar mi entorno para poder cambiar el mundo realmente tengo que empezar por mí resolverme yo entonces lo que vemos en el exterior como muerte como horror como corrupción es la suma de la violencia de la muerte de la corrupción que hay dentro de nosotros mismos como individuos por eso nuestra sociedad lo puede experimentar afuera. Entonces, esto va a sonar un poco fuerte, un filósofo muy sabio dijo alguna vez, por lo tanto, deja de joder al otro y céntrate en ti, porque es allí donde está el verdadero cambio, es ahí donde está el cambio. Entonces les voy a, poner un, les voy a dejar una siguiente reflexión, cuando vean algo horroroso afuera, pregúntense, ¿qué tengo yo o qué, en qué forma contribuyo yo con que eso suceda? ¿Cómo estoy tratando a mi pareja? ¿Cómo estoy tratando a mis mascotas? ¿Cómo estoy tratando a mis plantas? Y sobre todo, ¿cómo me estoy tratando a mí mismo? ¿Sigo buscando encajar? ¿Me sigo subvalorando? Y grábense esta ecuación, con todo cariño se las comparto. Víctima, ser víctima es igual a castigo más verdugo. Cuando nosotros creemos que los otros tienen que resolver lo que está en el exterior, Realmente estamos en un estado de víctima, porque creemos que el otro lo tiene que resolver y no es así. Somos nosotros internamente lo que tenemos que resolver. Entonces, mira, aquí hay unas personas que me están escribiendo, por ejemplo, me aterra que me mientan, me aterra la impuntualidad, me molesta eso. Entonces, si te aterra la mentira, te aterra la impuntualidad, yo te debo hacer varias preguntas. Si te aterra la mentira, ¿por qué...? Mientes, Así sea por compasión o porque es una mentirilla, porque estoy planeando algo, es lo que quiero decir, si te aterra la mentira, la impuntualidad, te aterra el maltrato, significa que dentro de tu sistema del ser, dentro de tu sistema mental, dentro de tu emoción, dentro de lo que hay en ti, hay maltrato, hay impuntualidad y hay mentira. Al sanarlo, al resolverlo, eso en el exterior va a desaparecer. Si eres una persona que le aterra, por ejemplo, estar en un taco, en un tráfico, en un embotellamiento y que la gente se te atraviese, ¿significa eso que te molesta por qué? Uno, porque no lo puedes hacer. Dos, porque me habla que posiblemente no eres una persona cívica. Porque al ser una persona cívica es posible que si tú eres una persona cívica, eso, no va a aparecer, eso, eso tú no lo vas a poder experimentar. Entonces, total Ruth, eso tiene mucho que ver con los niveles de la responsabilidad, es decir... Cuando yo soy víctima, mi entorno lejano es el que tiene toda la culpa. Cuando yo soy responsable de que yo creo mi realidad, yo entiendo que lo que, est lo que está sucediendo en mi, en mi entorno lo estoy creando yo. Hay ciertas teorías que dicen que los desastres naturales los originamos nosotros los humanos. Nuestros estados anímicos que cargan el campo y eso genera. Entonces, por ejemplo, Diana, tú que me estás haciendo esa pregunta. Por ejemplo... Tú me hablas de injusticia, si a ti te molesta la injusticia, la pregunta es, ¿en dónde o con quiénes yo estoy siendo injusta? Por ejemplo, ¿a quiénes no le estoy dando una segunda oportunidad? Por ejemplo, ahorita empezamos el diplomado brújula interior y hay una persona que llegó con, que aprecio muchísimo y llegó con un problema en su tobillo, entonces eso es un accidente, ¿bien? Entonces la primera pregunta que yo me tengo que ver es, ¿lo puedo ver como una fatalidad o lo puedo ver como, pues madre qué paso no estoy queriendo dar, que mi cuerpo, mi sistema emocional me tiene que fracturar el tobillo para que me muestre que hay algo en un, en un punto de mi vida que no estoy queriendo tomar una decisión. Es hacerse preguntas, lo importante es empezar a hacerse preguntas. Y la clave también está, Diana, y para todos los que nos están escuchando, es tener momentos de calma, desacelerarse, porque es allí donde yo puedo detectar con quienes estoy siendo injusto, con quién a quienes estoy atropellando, bien. O por ejemplo, cuando una parte de tu cuerpo empiece a doler, en vez de tomarte una pastilla, te puedes preguntar qué me quiere mostrar el cuerpo. Me duele el pie derecho, ¿qué paso no quiero dar? Me, me duele el pie izquierdo, ¿qué no estoy queriendo recibir? Me duele la mano derecha, a quién no le quiero pedir ayuda. Me duele la mano izquierda, a quién no le quiero recibir la ayuda. Por ejemplo, me duele el codo. Hay gente que se fractura el codo, yo quedé aterrado con eso, pero ¿eso de qué me habla? De que hay una, algo en lo cual yo no me quiero direccionar en la vida. Por ejemplo, me duele la parte baja de la espalda, ¿para qué tener que esperar que se me lesione completamente si, si puedo entrar a resolver que hay unas cargas que no me pertenecen que estoy llevando? Y, chicos, y volvemos a lo mismo, al primer nivel de violencia. Si yo me enfoco en trabajar en mí, en dejar de encajar, de dejar de desvalorarme, de no darme recompensas, es decir, empiezo a valorarme, a recompensarme, empiezo a amarme a mí, el primer nivel de violencia desaparece y adivina, eso se lleva al entorno, mi familia me ve diferente, mi pareja me ve diferente, mis amigos me ven diferente. Al verme diferente ellos me van a preguntar qué tienes tú que no tengo yo y van a querer cambiar. Y así gradualmente vamos cambiando, todos ustedes y yo vamos cambiando el mundo y por ejemplo, para darte una respuesta, esto es hace un, el año pasado yo estaba caminando en Medellín, estaba caminando en la acera y, me, y pasó algo que no me gustó, es decir, pasó algo ahí con un, con un vehículo y yo en vez de, de pensar y atentar o conectarme negativamente con las personas que estaban involucradas en ese proceso, yo me pregunté a mí mismo por qué estoy viendo este hecho de violencia ¿por qué lo estoy viendo? significa que lo estoy viendo porque qué porque hay algo en mí o algo en mi esencia que es, o es decir, hay una elección en mí que atenta contra lo que yo soy, al yo atentar contra mí estoy viendo cómo atentan contra los demás, entonces la clave chicos está volver a preguntarme ¿estoy queriendo encajar? ¿estoy siendo quien no soy? ¿quiero tener lo que otro tiene? ¿quiero ocupar el lugar que otro tiene? Porque si eso es lo que estás pensando, estás muy, muy, muy lejos de tu propósito. Muy, exageradamente lejos. Cuando uno empieza a comprender que no quiero tener lo que otro tiene, no quiero hacer lo que otro hace, no quiero ser lo que otro es, eso no significa que no me inspire, pero cuando yo entiendo que la labor de otro la hace mejor él que yo, entiendo que él tiene lo que le corresponde y que yo voy a tener lo que yo deseo tener, Significa esto chicos que me estoy empezando a acercar a mi propósito y lo más importante y quiero que compartirles, el uno de los niveles de violencia más brutales que existen es que ustedes o yo o cualquier persona se compare con otros, ya sea hacia arriba o ya sea para abajo, porque al momento de compararse lo que eso hace es matar tus estados de felicidad. ¿Y cómo puedo mejorar mi nivel de coherencia personal? Chicos, hay cosas muy simples y es, salgan a caminar, hagan ejercicio, dedíquense tiempo con las personas, hablen, salgan a pasearse, recompénsense, cuando logren algo dense en un detalle, por ejemplo, estos días estábamos aquí organizando unas cosas de vibra e hicimos una imagen, una imagen, una simple imagen que compartimos con ustedes, nos gustó tanto nos fascinó tanto que lo que hicimos dijimos nos gustó tanto nos vamos a recompensar bajamos salimos y nos comimos un helado y ese helado significó la recompensa de nosotros por hacer una imagen para ustedes que nos encantó y eso que me dice a mí estoy avanzando estoy avanzando y mi energía vital aumenta y recuerden si mi energía vital a nivel personal aumenta mi salud aumenta, mi bienestar aumenta, mi energía aumenta, por eso puedo hacer más cosas, tomo mejores decisiones. ¿Eso cómo repercute en la sociedad? Mejores relaciones, mejores relaciones co-creativas, resuelvo mejor los problemas y las decisiones de los conflictos se mejoran. ¿Y cómo lo llamamos a un nivel global? Hay, una, hay cooperación, hay compasión por el otro y lo más importante, empezamos a cuidar de los demás. Porque entendemos en nuestro corazón que al atentar contra el otro, estamos atentando contra nosotros mismos. Cuando yo daño al otro, me daño a mí mismo. ¿Y para qué, chicos? No necesitemos... Y entonces ahí les voy a hacer la siguiente pregunta. Están viviendo una vida que valga la pena recordar. Y eso está muy ligado al amor propio y evitar el primer nivel de violencia y el primer nivel de violencia es contra ti mismo y recuérdense lo siguiente lo que no se ve es decir lo que no se ve la emoción no se ve la mente no se ve la energía no se ve pero lo que no se ve es lo que sostiene todo lo que podemos ver y experimentar y si cambiamos y si llevamos nuestra transformación personal a la parte interna, nuestro nivel social mejora y por último nuestro nivel global de bienestar va a mejorar. No sé si tienen alguna pregunta para que les vayamos respondiendo. Espero que esta reflexión les haya gustado, recuerden cuando vean algo que no les gusta en su entorno, pregúntense qué hay dentro de ustedes que puede estar generando esto, qué hay dentro de ustedes o qué tensión hay en mí que en el exterior lo puedo ver, les pongo un ejemplo, si yo les, les pongo algo en alemán o en chino, creo que muy pocas personas lo podrían entender, entonces la pregunta sería ¿por qué no lo pueden entender? muy simple, porque ese idioma o esa forma de entendimiento no está integrada en nosotros, por tanto no la podemos ver, no la podemos experimentar, aunque la, la estemos viendo físicamente no la vamos a poder in interpretar, entonces ¿qué les quiero decir? Si hay algo que estoy viendo afuera, estoy experimentando algo afuera y lo puedo entender, lo puedo comprender, significa esto que esa información en dónde está, esa información está en mí. Recuerden, un mejor nivel de bienestar personal nos va a llevar a un nivel social mucho mejor y un nivel social mucho mejor nos va a llevar a un nivel global mejor. Si las personas entendiéramos esto, si entendiéramos que violentar contra nosotros es lo peor que podemos hacer y empezáramos a valorarnos más, el mundo sería muy diferente. Los niveles de coherencia personal aumentarían a niveles extraordinarios y eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Chicos, recuerden compartir esta información, darle seguir para que las notificaciones cuando vayamos a hacer videos en vivo les vuelvan a llegar. Nos pueden seguir en Instagram como SC Juan Marulanda y los invito a que también sigan a Vibra Consciente que es nuestra comunidad y también estamos subiendo videos a YouTube. Nos pueden nos pueden buscar como Juan Marulanda sanador cuántico. Bueno, Lorena nos dice algo. Dice Lorena. Juan, lo que lo que nos quieres decir es que lo que nos molesta de otros podemos ser nosotros lo que, bueno chicos, eso es muy bueno lo que ella, ella plantea lo que quiero decirte Lorena es que lo que te molesta de otra persona eso que te molesta realmente no está en esa persona está en ti, porque tú la puedes ver les voy a poner un ejemplo contrario escriban qué es lo que más admiran de una persona qué es lo que más les gusta de una persona listo, lo tienen al escribirlo, quiero decirle lo siguiente, para Lorena y para todos los demás, es si hay algo que te encanta de una persona, su forma de hablar, su sonrisa, que es, es alegre, que es feliz, que es muy bueno en la palabra, que lo que estás viendo es un reflejo de ti misma. Es decir, lo bueno que estás viendo en otra persona, eso está en ti y lo malo que ves en otra persona, también está en ti. Entonces, ¿a dónde lo resolvemos? En nosotros mismos. Entonces es allí donde realmente empieza el cambio, el cambio del planeta, de la humanidad, de los 7 mil millones de habitantes que estamos en este planeta, inicia con nosotros. Si me molesta la impuntualidad en otra persona, eh, si te molesta lo que hay en otra persona significa que hay algo de eso que no está resuelto en ti. Si te gusta, por ejemplo, cuando una, perso una persona, yo me he encontrado con personas que les molesta y hablan muy feo, horrible, se expresan mal de la prosperidad de otras personas. Entonces...